Muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0. Bienvenidos a Seven Days Today. Aquí estamos, capítulo 3, Hotel Los Vamos a ver lo que hacemos, estaba la cosa fatal. Y vamos a ver. Nada, de 11 menos 10. La última vez estaba... Está lloviendo, creo. Bueno, desactivamos aquí un poco, ¿vale? No queremos gastar toda la estas esto me lo voy a llevar, por si acaso, ya sabéis y, y vamos, no, yo creo Tenemos que coger cosas porque Estamos fatal Aquí Necesitamos cositas, ¿eh? No sé, pero Las ruedas las podemos vender, pero bueno Algo zombie por ahí También podría Darme punto ahí para para que de por ahí Por ahí Aquí. Ya no le doy ¿Me ha visto? ¡Oye! A mi escalera no la pegas tú, hombre La pierna no le doy ¡A los huevos! La pierna ¡Ahora al otro! ¡Venga, hombre! Ahí le hemos dado la chola Ahí hemos fallado la enfermera ¿Dónde vais? ¡Venid para acá! Ahí no eh, pisa de tu amigo ¡Ay! Hemos fallado ¡Ay! Buena Venga, otro más Otro más Otro ¡Otro! ¡Ah! Hemos fallado Se me levanta Creo que ha muerto, ¿eh? Vale, me queda la enfermera que no sé por dónde ha ido Está pegando por ahí Bueno, no me he partido la... Esquina de milagros, chaval. Y este que lo levanto. Otra gasilla de asa. Bueno, y fibra militar. Creo que me ha dado. Vale. Ahí que nos da un poco de hueso y rollo. Y la enfermera yo le voy a dejar ahí. Aunque no viene bien. Matarla. La metí para adentro. Qué tío estamos, eh. Listo. Se han ido para acá, no sé por qué están golpeando ahí Ya estamos casados Es difícil acertarle la cabecilla Pero bueno A la enfermera Y te mato En el pecho También duele Ahí Amiga la enfermera. en la chola Aquí de arqueros, ¿vale? Si consigo la, la ballesta, que vaya, ver. Me levanto, que si no, me zumba este. Me voy a tener que ya pegar un porrazo ya, ¿eh? Cambiamos de arma. Toma, hombre, ya. Con los pegos. Venga. No tiene nada. Venga, vamos a hueso que esto no viene bien. Ahí el... El airdrop. ¡Ostras! Un, un de esos, ¿eh? Me ha dado... A ver, el airdrop. Bueno. Ya tenemos varios airdrops por ahí para recoger. No me interesa ir ahí y todo. Me voy a marcar con el X por si acaso. Ahí, ¿vale? Ya tenemos ahí un par de ellos. Sería el hotel, pero es que, tío Estoy ahí con la duda, eh, chavales Estoy con la duda porque esto se, esto se nos vende bien La verdad ha dado parking y todo, me interesaría una no me he hecho la antorcha ni siquiera, tío estoy fatal, eh, así no vamos a ningún lado nosotros, eh o no me toque un casco minero o algo una batería mentillo este no tiene nada interesan los coches vale aquí nos vamos a apretar de basurilla y... Tiene alguien, ¿eh? ¡Ojo! <ríe> no veo nada. Están por fuera o algo. Vale. Basurilla. Un nido aquí. Incluso esto es tremendo. Bueno, unas plumitas. Antes que vengan estos, si no da tiempo aquí. ¿Y ha muerto uno? ¿Cómo se ha muerto, tío? Tengo ni idea. Vale, Van a venir los zombies, verdad? Me interesaría también mirar, a ver si nos toca más de inglesa, en los, en los fregaderos aquí. Vamos a ver. Quería dar puntitos también en el luteo, o algo tío. Es que ya lo hemos visto. Cosa, eh. La una es que mucho no me puedo ir. Tampoco estaría ahí a explorar. si esta peña, como se ha muerto aquí. Ahí. A despedazarla, ya sabéis. A pegarla ahí con. el cuchillo es mucho mejor da más materiales vale venga puesto este lo tenemos abierto pero que no haya muchos zombies por aquí ahí que no vengan no hay zombies por ahí ¿eh? que está el loro hacerme mira antorcha ojo antorcha o me la fabrico vale y otro cofre y otro arco vale me quiere más flechas pues me hago más flechas también tenemos tenemos bastante bueno eso por ahí vale este ya fuera despedazar este por aquí Ahora... Vamos, vamos, ¿eh? El cofre Aquí Ahora la... Aquí mismo O oh, el zombie Vale, yo lo voy a poner aquí mismo Ahí Soltamos aquí lo que no necesitemos Fibra militar, todo esto. Que no queremos para nada. Vale. Ojo que ya tenemos dos matrazas, ¿eh? Puede venir muy bien. Este va a su sitio. Los penquiles me lo guardo por si acaso. Y la estructura de madera, también. ¿Vale? Por lo menos tenemos antorchilla. <ríe> que algo, algo. Hay que marcar el cofre este también, ¿eh? Hay que marcar el cofre. Mm, a ver, a ver cómo marco yo el cofre. No tengo ni idea, chavales. Pongo otra X y ya está. Vamos a llenar de X, pero bueno. Aquí ya sabemos que son los cofres y los y los hidros Vale, hay que recargar. Entramos al hotel. Ya lo que nos interesan son las habitaciones para la. A ver, registrador monedilla, otra monedilla, poner palo, no sé, y no sé si para arriba, ok, esto está todo bloqueado, ay que le pego con la <ríe> torcha, necesitamos los... los fregaderos, vale, aquí puede haber bastantes fregaderos, así que vamos a ver, cosita para la supervivencia. Comidita rica Ya que mirar lo de los puntos, tío Para darnos saqueo Yo creo que a lo mejor aquí Este, este es el que necesitamos Pero nos tiene que dar el... La llave inglesa ah, Que no nos la da Me voy a tirar aquí todo el día Aquí con el hotel este Bueno, por aquí ya ni no más nada Aquí la nevera Aquí, parte inferior Aquí Ojo cuántos cuánto no, ¿eh? Venga. Y. Comidita rica. Venga. Oigo con un por ahí. con un zombie por ahí. La basurilla. Entre más looteamos, mejor bien Eso me viene bien para la ballesta ¿Vale? La cinta esta no va a venir fenómeno Eso no lo necesito Venga, dámela yo inglesa Pues no, no me la da Otro fregadero, tío No sé si subirme el luz, eh, chavales Cache la más Más habilidades Aquí Es que Ya os digo Carrañá no vendríamos bien Luego la reserva secreta igual Nivel Negociación al 20 necesitamos 20 puntitos ahí Subirle la reserva Vale o Se que más rápido Tengo un tanto por ciento de probabilidad más alto De conseguir mejores botines ¿no Esto es que me interesa mucho tío el Carrañá Vale y estoy entre la forja y vamos a ver si sí me acuerdo este como era armas, herramientas, trampa aquí estamos en la mesa de trabajo vale que nos pide herramienta de construcción al 20 estamos cinco puntitos más haciendo la de esa lo conseguiríamos y luego aquí la forjita herramienta de construcción Uf. Para la forja de acero. Y aquí para la hormigonera. está de minería el 20. Tenemos que subir todavía. Es que, claro, no hemos, no hemos minado prácticamente y tal. Y. Y poca. poca. La forja de herramientas. Hacernos mejores. Herramientas y tal. No lo veo, no lo veo. Chavales, todavía. Voy a seguir con el. Con el carroñar, creo, eh La negociación también nos viene muy bien, pero Ahora mismo yo creo que el carroñar Pues ven Ahí al 20 Ya no ha subido el sello de calidad, yo, eh Para que no salga con mejor botín Mejor calidad, que diga de calidad los ha encontrado Pues lo necesitamos también con pues, 10 puntitos por ahí Vale Y sigo con el carroñar Venga, eh, ponemos que dos sin punto bueno Venga No se nota la diferencia, ¿vale? Estoy cagado La zombie Tres y media Es que claro, si no encontramos Forja ni nada tampoco, pues ¿Dónde va, tío? Buah, aquí a la entrada Muchos lo... Suelto más cosita aquí en el cofre Vale Está de chili, bueno, tenemos agua ahí Me la como Ahí al 75 Otro poquito Me baja ahí la, la hidratación Pero no me importa Venga otro poquito de carne por aquí Estamos al 100% Bebemos Ahí Y bebemos. Suelto todo esto Incluso la moneda De momento no No la necesitamos, ¿vale? Bueno, pues eso por ahí, ¿vale? Seguimos con la Ah, a ver si encuentro otra cocina de esa, porque estaba muy bien la cocina esa, la verdad. No la veo yo ahora. Gis, regalo. Mm, aquí no veo yo buen material, pero bueno. No es lo que buscamos. Mm. Esta de la calle, tío, esta no. Aquí, aquí, esta. Vamos a ver. Aquí en las cocinitas. A ver si encontramos algún fregadero, parece una... La cocina allá y todo Oye, ya tenemos, desde luego La barrita nos viene muy bien para la forja Mi Trato de plata Ojo Ojo que me sentido, eh Detestado Estamos detestados A esto no voy a comprar nada Ush Digo que me da la llave inglesa. Todos estos son fregaderos, ¿vale? ¡Uy, que la tenemos ya, chavales! ¡Que tenemos llave inglesa! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Que tenemos llave inglesa! Ya puedo desmontar coches y de todo, chavales. ¡Qué bien! Un poquito de plomo, ¿vale? No veo más nada por aquí. Yo ya estoy contento. Esto que nos da cuero... Vale Másillones negros esto ya sabéis Que nos viene muy bien, para la piel y todo esto Vale Notaremos ahora mismo Estamos sin detectar Inadvertido Ahí, hay más sillones por ahí Yo no lo veo <ríe> La oscuridad está Ahí, le estoy dando ahí a A ver si veo algo A ver tú, si esto está lleno Vea Y claro ahora que no se ve nada, ¿eh? Chavales, estoy aquí... <ríe> Dándole el si yo... Ahí... ¿Por qué no veo nada? Tres por aquí... Dale... Pero dale... Tres, vale... Uno... Dos... Y tres... Vale... Que más que nada es que no viene muy bien la... Bueno, pues yo estoy contento, ¿eh? Mira, la vamos a traer aquí con la televisión. Vamos a desmontar la televisión para que nos dé algunos componentes. A ver si la veo. Ahí. ¡Ya está, ya está! Tranquilo. ¿Hay otra tele? Pues no llevamos la de otra tele, tv ¿Qué os parece, chavales? Ahí. Vale. Están por ahí dando la coña. Vale. Esto da mantela, también. Pero bueno, ya que estamos aquí vamos a intentar la... Ahí, que es de maderita. Rompemos esto. Recordad que las plantas estas no las podéis llevar. <ríe> Para adornar vuestra casa. Ojo aquí, eh. Como me abran por ahí o lo que sea me, me encierran aquí, eh. Cuidado, eh. Todo esto es hierro, ¿eh? Todo esto se. Se farmea muy bien. Vamos a ver, la caja de regalo esta, sino de algo. La tienda. Que creo que no, nada más que un poco de dinerito y tal. Y poca cosa, ¿vale? Aquí la bebida. Estoy escuchando ya muy cerca, ¿eh? Me van a pillar. Y me van a pegar una colleja. vale Vámonos. Esto es buen luz, tío. Esto... Va a ver, no tengo pico. No tengo pico. Cuando consiga... Pues podemos reventar esto, ¿vale? Vámonos, vámonos. Bueno, que nos come los zombies. Cinco y media. Estoy despistado. Otra habitación, ¿eh? Nina. Vamos a ah, ver bueno, si me van a pillar los zombies. Esto... Estos son muy listos. Vale. Esta de aquí... A ver, un momento. Me voy a cambiar. De momento no, no voy a construir, así que el hacha de piedra puede quedar aquí perfectamente. Vale. Vale. Eh, no sé, no puedo dar un painkiller de eso o una cervecilla, pero eso es para pa, pa minar, ¿vale? obtén resistencia, valentía, inmunidad tiene aturdimiento. Esta está muy bien para, para minar. Venga, me echan un vistazo aquí. Ya las habitaciones normales, ¿eh? ¿vale? Muy buenas, José Manuel. ¿Qué idioma es ese? ¿Aló? ¿Qué? ¿Alopecia? No, no, yo tengo pelo Un empotrable Lo podemos desmontar A ver el horno que nos da La barrita de esta Materiales eh, ahí Potentes Ya nos pueden servir luego Bien, el febrero que ya no da nada Pero me, de, me da lo mismo Pues ya tenemos nuestra la primera llave inglesa ¿Qué opinas de la calvicie? Que no tiene ni un pelo de tonto Eso es lo que opino Vale Necesitamos el casco de minero también, ¿eh? Urgentemente Si no, esto es un rollo Esto es un servicio o algo Ok Me temo que no Me temo que no O sea, no hay. Ni una cachetada, ni... La humanidad no tiene, no tiene arreglo. Estamos predestinados a nuestra propia destrucción. Ah, y no olvidéis de recoger los batas, de registrarlos. Ahí, que nos da una mierda, muy potente. Que luego pueden servir, ahora mismo no, pero luego sí, para hacer fer fertilizante, ¿vale? Un momentillo. La están peinando, ahora vuelvo. Bueno, ya estamos por aquí, disculpad. Ah, vale, lo dices por lo de la jada pinca esta, ¿no? Que se fuera puesto peluca a la, a la tía Lila. ¿A quién se lo creéis, Carvalho, a la de esta? A la presentación. Ahí está de... Pues claro. Pues se ríen de ella? A ver, me voy a poner más... No, un momento, que me he equivocado. No, no salimos de aquí, de la casa, ¿eh? Y fijaros todo el luz que llevo. A ver, por qué aquí, aquí y aquí luego los painkiras también es bueno llevarlo, ¿vale? o la cervecilla, ¿vale? por si acaso fijaros que vamos ya lleno, ¿eh? es lo malo del 7 days today, que el inventario es muy limitado ¿vale? hay que jugar con eso aquí, me llevo la tele ¡ah, no! ¡cae el botiquín! otra, me he equivocado <risas> madre mía, cómo estoy fatal esto no lo comáis, chavales, que os morís esto no lo comáis, el cristal roto que con esto, ahí, dice, también se puede usar para terminar con tu vida si el apocalipsis es demasiado para ti. Yo lo hice ahí para un... ¡Ay, que viene un zombie! Lo suelto, lo suelto, no lo usáis, eh. Lo suelto. Está tan va tío A una habitación aquí. Estas interesan las camitas, interesan desarmarlas, eh. Os lo digo. A ver, queda muchas cositas. Ay, ay, ay. Ya, ya. Es que como lo tengo bajo. Y está medio construido el hotel este. Todas las puertas bloqueadas. Pues con pego un porrazo. Toma. Toma. Siete de la tarde ya, ¿eh? No sé si coger materiales. Irme para casa otra vez. El hotel es que te puedes tirar aquí un día entero. Aquí para pa lutearlo, ¿vale? Otro fregadero que no nos da nada pero bueno, no me importa este creo que se podía romper con el hacha sí, bueno, de desastres plásticos, de eso vale ahí y ahí Hay otro frigorífico o algo ah, vale, ya la esto ya la hemos micheado una sillita, una mesa y, y los sillones esto, no bueno, nos viene muy bien esto siempre que veáis le dais Le dais ahí caña ¿Vale? ¿Esto qué? ¿Ya? Una caja de fusible aquí que no inservible ah, A ver si salimos de aquí, de la otra ya <risa> Esa es las 7 y 20 Y está la cosa chunga tenemos que coger el luz Y como habéis dado cuenta No he, no he luteado apenas nada Vamos a ver. a la escalera. <ríe> aquí hay zombies por ahí. Está la escalera para abajo. Y yo. Cuadro. Ah, no encuentro la escalera para abajo. Por aquí. ¿Qué va? Y yo. Estoy perdido, ¿eh? <ríe> ¿Cómo he subido yo aquí? Que ahora no sé bajar. Más para arriba no quiero ir. Para abajo, por aquí, hemos me encontrado. Aquí el open, esto ya lo registramos, ¿no? Sí, están por fuera. Hay que tener cuidado ya con los zombies, ¿vale? Esto que lo registré, sí. Y ahora hay que llevarse todo esto. Que no tengo sitio, por supuesto. Llevo todo lo que pueda. Y vamos a tener que dar un par de viajes. ¿eh? Cojo la estructura, ¿vale? damos un casquillo de minero, ¿eh? Pero ya. A ver qué pasa. Tú. Ven para acá, amigo. Hola, amigo. A ver si le doy. Hola, amigo. ¡Ay, ay, que me va a diña, eh, a mí! ¿Qué me ¿Qué ¡Que me, que me Vamos a cambiar. Le meto fuego con la antorcha. Le meto fuego. <risa> Molaría que ardieran, a ver Y yo que este más duro Ahora claro, lo duro que son los zombies en estos niveles Venga, muerte ya, hombre Ya Y al 6 Caminante hinchado es que muy Vale, y subimos Y le pego ahí con, con el hacha mismo Hemos subido al 9 Eso no viene bien ahí y ahí no nos da nada esto ya lo registré todo el y este vamos no muy bien por dentro porque si recordáis no teníamos luz yo que esto lo han pegado antes a unos piñazos no yo para mí a la escalera cuidado También tengo que averiguar esto para joder ¿eh? ahora qué pasa Ahora, ¿por qué no sube, tío? Ahora hay un problema ahí tremendo para subir. Venga, soltamos más cosas. Lo mismo tengo que poner otro, otro cofre. Y pieza eléctrica, pieza mecánica. Bueno, nos van a pedir un montón de piezas mecánicas próximamente. Así que todo eso nos viene muy bien. El hierro, el cuero, el sexo, componente, todo eso nos viene muy bien. Daje, la cerveza para minar el agua turbia la olla esto no vale para nada tío el panel de cristal son como ventanita vale esto no lo no quiero yo para nada. la planta la ponerla por aquí yo que sé sí con montón suelto esto y suelto esto ¿Y a la vez que hacemos Vale Ahí mismo tengo que poner otro Aquí <ríe> Ahí ponemos la plantita, ¿vale? Chavales Esto se puede mejorar a la subida Porque vaya tela la subida que tenemos Tengo que ir por más cositas, ¿no? A ver Más cositas podemos saltar. Quiero soltarlo todo, si no, no me voy a poder extraer nada. Pincho. Lo pongo aquí para despedazar. Las flechas me las tengo a llevar. Aunque, si las cambio por este... A ver, como os digo, ya, ya tenemos eso prácticamente lleno. El cofre. Ok. Y a cuatro, y todavía no sé dónde voy a hacer la, la horda, ¿vale? ¿Dónde vamos a pasar la horda? A las 9 de la noche. No sé si es ya que o algo. Vamos, aquí que podemos hacer. O yo qué sé, todo esto ya lo registré. Así que aquí abajo hay una caja. Vale, registramos dos de miel, muy rica. esto está todo registrado. Pero venga, vamos a echar un vistacillo por aquí. hasta aquí ahí estamos. Vale, bueno, esto también se puede. Los carritos de las compras se pueden desmontar, chaval. Y dan ahí piezas mecánicas muy ricas. Que no va. La vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a necesitar, pero bien. Venga, a las 9 y 20 hay que estar el oro, ¿eh? Que nos pueden entrar por ahí los zombies. Basura fétida. Mira, más cinta aislante, qué rica. Este ya está registrado. Este me lo llevo por las piezas mecánicas. Carrito que veáis, carrito que desmontéis, chavales. Os lo recomiendo. Bien, bebida. Vale. Esto por si queréis comprar comida o algo. O bebida. Cuidado aquí, Vale. No veo más nada, ¿eh? Esto lo registramos. A ver. Sin tocar. No tiene nada luego el luz lo tengo desactivado para que no deshabilitado para que no se vuelva a spamear el luz vale no obligue a visitar otros lugares y otra historia me llaman los cuartos me tengo que ir para arriba eh. que como venga estamos un pico también de acero y tal basura vieja un poco más hecha ¿eh, vale no veo más caja este de aquí ¡Eh! sin tocar Vale, un poquito de pegamento, creo que era. Nos tenemos que ir, arriba, que son las 10. Y vienen los monstruos. A ver, botiquín. Mira, vitamina rica. Vámonos, que son las 10. Ay, que son las 10. Ay, ay, ay, que me pillan. Que me pillan los zombies. Ay, ay, ay, ay. Sube. Y ahora, el aire acondicionado. De aquí, de este palo. Ahí El otro Esto es un montón de hierro que hay que darle con, con la otra Con la con el pico O con O el hacha de piedra Y pico no tenemos de momento Esto es un montón de luz Que vamos a necesitar de hierro Así que le voy a pegar Con la De esta que no tengo La tenemos aquí Venga, soltamos más cositas. No, lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Venga, vamos soltando esto: pieza mecánica, 12. Bueno, no está mal. Venga, el hierrito ahí, a ver. Una cervecilla. Puede venir bien para minar o algo. En al momento lo, lo voy soltando todo, ¿vale? ya algo de dinerito, que bueno, no está mal esta... ya veremos pues tenemos que hacer la... la de esta todavía, chavales la base anti una la de hierro la suelto también todo esto todo esto esto de la compra para la moto una gafas de NER bueno son un poquito mejor estas para con el reforjado que no tenemos así que la suelto nos va a dar muy poco de, de venta vale y, y tal pero bueno yo la... vale tenemos el matraz. el matraz nos viene muy bien chavales ¡Oh! esto es fenómeno ya nos falta solo la parrilla vale ahí tenemos más que no me acuerdo para lo que servía pero no recuerdo muy bien eh, no sé si era para el fertilizante o... Sí, míralo. Para fertilizante se necesita matrán, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver. Unos té y unas cosillas de esas podríamos hacer también. Un cuido de la madera. Y va. Para que suelte el matrán. Vale. A ver, la maderita que tendremos por ahí, bueno, un montón. Eh... No sé, voy a coger 400 de momento. Vale, cogeré la poca fibra que tenemos y la piedra. Vale, que eso siempre es importante. Bueno, necesitamos comer ahora, pues tenemos aquí algo de comidita todavía, ¿vale? así que muy bien por ahí tenemos el matra eh, me falta el hacha de piedra pero bueno puedo hacer otra aquí en herramienta hacha de piedra mucha no sé si haremos 20 a ver qué tal Fabricamos Vale Y ahí pues vamos mejorando un poquito También que nos interesa eso Otra cosilla Nada, está mismo Por aquí eh, La misma Aquí Vale, y vamos picando Por lo menos vamos cogiendo aquí la habilidad de forja de herramientas al 10. todo este hierrito y todo esto que estamos picando no viene muy bien. Lo que pasa es que no cuenta como minería, es lo malo. Es lo malo. Tiene que pegarle con el hacha o yo qué sé. Ahí. Y tenemos ya que ir pensando en dónde poner... Y es que es un pego gastar esto? Se nos gasta, ¿vale? La a ver, inglesa y no no nos interesa eso si le meto con el cuchillo quita muy poco ahora para subirlo no viene fenómeno para subir la cuchilla pues nada, seguiremos pegándole con el hacha de piedra vale, es lo que hay. Es. es que salir de noche no es muy, muy recomendable Podemos poner esto por aquí No dé ahí un poquito de, de luz ¿Vale? Luego una azotea de estas no, es, no es mal sitio para, para quedarse y vivir Porque ya tiene el sitio plano ¿Vale? Aquí en el, te, en el techo Yo lo he hecho alguna vez En alguna temporada Lo hemos hecho Aprovechando la construcción Del Del sandwich. incluso en cualquier habitación de ahí del hotel que tiene de todo pero para qué ya haremos como tenemos también la casa también o la barraca que tenemos hecha la primera que hicimos nuestra primera base así que vamos a ver. se nos está gastando bastante la estamina. pero bueno tenemos otro nivelillo podríamos 69 o o tiranosaurio sexual Podría estar muy bien también. Vale, ahora miramos otra vez lo de la hacha de piedra. Después de romper este bloque. Bueno. También se puede minar ahí. ¿eh? Aunque estamos cansados, pero va recuperando. Venga, vamos a ver. 128, ya os digo que sube muy poco. Pero bueno. A ver. Esto lo tenemos que ir rompiendo y despedazando. Ok. Rompemos estos tres. Vale. y tendríamos que hacer más, ¿no? digo yo la pala que nos pide 6, 3 y 3 y el hacha 5, 2 y 2 me interesa más este vale así que la cubetilla también tendríamos que hacerla en fin, poquito a poco pues, teníamos un martillo pero va a ser que creo que me lo dejé en la otra en la otra base bueno, vamos a hacer aunque el arco también me interesaba ¿eh? el palo va a subir a ver, hacemos un poquito de palo, de garrote, de madera. Vale, madera 10, madera 12 y 3, pues nada, este. Y hacemos otros tantos. Vale, 25 puede estar bien. Ahí no, hacemos un poquito, ¿no ves? Cada 3 niveles, o sea, cada 3 garrotes subo nivel es muy poco, pero bueno eh, a ver, habilidad de forja de armas el 27, todo eso no viene bien y luego si mejoráramos también ese puede nos pide el migón, pero lo, lo de abajo que tenemos ahí un montón de madera viene muy bien mejorar aunque si hacemos la base también es buena idea porque ahí te sube bastante la experiencia de, de construir y eso y viene muy bien. Bueno. Algo zombie por ahí, ¿eh? A ver, me pongo el dos. Uno no, varios, ¿eh? Ah, no, estos los tengo que. Que despedazar directamente. A ver, voy a agachar. De momento estoy inadvertido, ¿vale? Ellos me han escuchado. Están ahí debajo. No sé si han detectado la. Antorcha o qué? No creo, están rompiendo tela, eh. <risa> Yo estoy inadvertido, así que. Vamos a ver, que tengo que romper todos los palados. ¿Está dando frío? Ahora me da frío. No, esto da mucho. Los chiquillos, Los zombies. todo esto hasta que nos, nos dé la, la fibra vegetal y eso vale y ya. hay uno saltando lo escucho al saltarín venga, ya haría más, más herramientas digo yo, no sé otro poquitos de hacha de piedra vale no sé... A ver cuánto nos deja ahora 37 son muchos Venga, a hacer otro 20 Vale Venga Aquí Ya de forja de rementa al 11 Así que no está mal ya nos detectaba un poco, pero bueno, como están debajo de nuestro agua bueno, nos detectan aquí haciendo ruido. Aunque estamos agachados, nos detecta. Está dando frío, está bajando la temperatura, ¿vale? No sé si es que va a nevar o qué. Así me voy a cargar la antorcha. Dame la antorcha. Ahí. nos viene muy bien, ¿vale? No tenemos el pico Pero tenemos el hacha de piedra Y vamos aquí también picando Todo este hierrito Todo esto es material, ¿vale? Todo esto es material Vale creo que está nevando, ¿no? Está la planta Sí, está, ¿no ves? Está como un poco Le cae el relente Podemos. Está subiendo ahora un poquito la temperatura. Pero bueno, podemos activar esto. ¿Vale? Activamos. Que no dé calorcito. El equipo esta. Ahí. Y luego había otra manera. Con la. Con el banco de trabajo, ¿vale? Se combinan. Y van subiendo de, de nivel. Pero bueno, estos primeros días pues interesa hacer esto para que vais subiendo un poquito más y de... Ahí. Está. Ok. Esto por aquí. Esto por aquí. Eso por ahí. Nuestra antorchita por aquí. Ahora mismo, como no nos vamos a despedazar nada, pues... Me puedo poner el pincho por aquí. Un trancalor. Lo apagamos. Un momento. Parece que se ha ido el frío ya. Vale. ¿Cuál hacha ¿La ¿Estamos utilizando el de acero? Bueno, es muy mal. Muy mal. Me había cambiar por la de hierro. me Vale, este también lo voy a romper, el de 111. pedazar, vale y todo lo demás nos sirve, todo lo más es muy importante Todo este luz Incluso podríamos Hacer otro más Otro cofre Vamos a ser muchos cofres Pero bueno Hay que hacerlo Venga al final fue el saco aquí, creo. Cofre. Fabricar. Porque como no tengo claro todavía dónde me voy a quedar vivir, pues. Esto es previsional A ver dónde ponemos ahora la. Hacemos la. La base antiorda. Ya quedan pocos días y hay que. Hay que ir haciéndola, ¿vale? Eso por ahí. Bueno, cuando esté lleno o lo que sea, pues ya lo metemos en el otro. Venga, la chita. Aquí. Vale. Y luego, pues ya os digo, podríamos hacer aquí alguna algún tipo de subida. Que no me acuerdo yo cómo se hacía la mierda la subida esta. Vale. Ahí. Aquí, a ver. A ver. Tiene que ir. Aquí pega la escalera. Ahí. Correcto. Este por aquí. Ahí. Vale. Aquí. Este. No sé si me dejará. De momento no. Vale. ¿Subió? Sí. A ver si recuerdo cómo iba esto. Lo que no quiero luego es eh, que no me dé subir o bajar. Y uh -huh. yo creo que tiene este no hace falta, pero bueno. Esto de aquí arriba. No tengo ni idea ¿Cómo me va a salir esto? Hace mucho ya que no Pongo ahí un techo ¿Qué, tío? <ríe> a ver Mi idea, ¿eh? Ahí Ponerlo ahí no sé si va bien la cosa, pero yo creo que sí, vamos. Ahora necesitaremos el martillo, que no tengo, pero bueno. Esta es la otra casa, creo. Sí, aquí no tengo yo martillo ni nada. Esta es la otra casa. Vale. Bueno. Vale. Se lo cojo. Y vamos aquí. Me falta uno o no. También. A ver. Como una subida aquí, ¿vale? Este me lo puedo llevar... Venga, hombre, déjeme cogerlo. ¡Ah! Se cayó todo. <ríe> Nuestro primer fallo. <ríe> Por pues no haberle puesto los otros lados. Bueno. Veamos esto. Hecho... Ha fallado el techo. Mismo amanece. Vale. Está agarrado ahí. Lo he quitado. Pues claro, se nos cae el chambergo. la que qué hemos liado, chavales. Aquí. Total, va a subir por aquí. Pero a ver. Madre mía. Son las 4 las 5 menos 20. saltando, atletismo al 10 muy bien, ya nos queda poco para irnos ¿eh? y hay que averiguar a ver lo que vamos a hacer porque vaya tela vamos con la carretera esta vamos a cambiar de bioma vale. y por lo menos intentar aquí a ver si nos da algún arma tío. es que si no nos dé un arma estamos perdidos ¿eh? tenemos pues ya que hacer la base en Tíorda. esto es mi idea, ¿eh? hacerla aquí en la islita esta Puede estar bien Tenemos que volver a la casa y todo No sé si me dará tiempo, eh Tenemos que ir a por este airdrop A por el otro Y luego volver aquí Soltar lo que no coger lo que sí Y nos para aquí Para la base Esta también la podría marcar, tío Por si me hago otro saco o algo No sé Vale, vamos a poner aquí ya no Aquí con chimenea, por ejemplo Ahí, las dos juntas Un poquito el des Ya queda poco para que amanezca Oh, me ha dejado esto limpito, limpito, eh Venga, vamos a ver Qué suelto y que me llevo Que todo no lo voy a necesitar, otra vez Vamos ah, pues a ver que cogemos y que nos llevamos Ay, las flechitas me las tengo que llevar y las chitas. este me da igual porque podemos hacernos otra o lo que sea este. en momento dado lo destruyo hago más, más madera o lo que sea pero bueno ahí tenemos si me voy para allá, me tengo que mío y de bio. Pues venga, la otra dejamos. La otra dejamos. Nos sacia poco, pero bueno, nos da un montón de sed. Tenemos ahí agua. Ahí. Vale. El 92. Y al 100%, ¿vale? Y ahora pues agüita de la rica... No tengo para hacerme té ni nada, pues... No hemos recolectado té. de vara de oro ni nada. Venga, eso por ahí. Vale. Esto para llenarlo cuando podamos. Las latas también. Para cuando podamos. Y nos vamos a tener que ir, ¿eh, chavales? Yo no sé... De momento me llevo la antorcha también, por si... Encuentro algún sitio Ah, okay. Pero Creo que nos vamos ahí, ¿eh? Y aquí porque tengo yo marcado el punto este, tío No sé, ¿eh? ¿Por qué he marcado yo ahí? Hay que tener cuidado con esas cosas Eh, vámonos Se nos ha hecho de día ya Así que vamos por aquí. No, esta está todo caída, tío. No puedo repararla. Como me la rompa, verá Esta que se me ha roto. Venga, y nos vamos. ¿Para dónde? Para el norte. Allí. Vámonos, chavales. Nuestro palo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno. Cambio de bioma. Y cuidadín, ¿eh? Esto es peligro, tenía que haber escogido la... la cervecilla Porque nos da resistencia, tenía que haber escogido alguna Pero bueno, ya no voy a volver Ojo, no se ve nada ¿eh? con la tormenta, con la lluvia esta Madre mía, chavales Venga, pues cogemos un poquito de maíz Nunca viene mal Eso que es Un jabalí que se está pinchando Venga, recuperamos esta mina Luego los tal de Barra de oro también viene muy bien esto para ser... No veo mucho, pero bueno, ahí voy Y luego esto también nos venía bien Fibrita esta, que no cogemos nada Vienen los zombies Que vienen hay que seguir matando, pero es que nos interesa ir a por el hidro este del tirón. Venga, recuperamos ahí un poco de estamina. Muy lento, ¿eh? Hace falta tiranosaurio sexual y esto para recuperar estamina. Flor de Vara de Oro, me la llevo. Venga, ya hemos recuperado este, vamos a matarle, ¿vale? O este Ahí Se va aclarando un poquito el terreno Menos mal Que no te levantes, madre No te levantes Que no te levantes Se levantó Ahí. Ya llama a su amigo Bien, contundente Al cuatro Una putrefacta y nosotros con nuestro palito. ¿Vale? Ay, la yuca también habría que cogerla, ¿eh? Esta de aquí, chavales. ¡Ay! Me pinché, me la comí. Ahí. Que la yuca es muy rica. Este bioma lo bueno que tiene eso, que tiene yuca. Pero qué me ha dado, tío. Uy, el pincho. Mira, tenemos ahí ya el hidro, ¿eh? Cuidado con eso que hacen ahí, como que... Están noqueados, pero se tiran a por ti. Madre podrida. Comidita rica. No le estoy ni... Ni luteando. O sea, ni despedazando. Porque lo que quiero es la hidro... Cuidado con las yuca que pinchan. Cuidado. Tal está, le voy a pegar un leñazo. Ahí. Recuperamos aquí ahora un poquito de... Esta mina... Venga, desearme suerte. Pues no, medicina, matraces, parte de la capa, botín de primer auxilio y flecha incendiaria. Bueno, esto sí nos puede venir bien. Tendré a fabricar flecha incendiaria. Vale, me llevo esto. Eh, quito el marcador. Este de aquí. Vale, la X, esa hay que quitarla. Entonces, como esta de aquí, le damos aquí y. Así si recuerdo cómo era esto. ver cómo era esto para quitar tío. No recuerdo. Ah, aquí, quitar punto de regreso. Este. Vale. Hemos señalado. Y ahora vamos a ir a por el otro. A ver si puedo ir. ¿Vale? Ahí. Pues nos vamos, chavales. Con la música a otra parte. Hasta luego. Esto es todo el terreno que tenemos aquí. Ni... No me gusta mucho este mapa aleatorio que, me, que nos ha tocado, eh. Mira el ciervo que le doy allí en el montículo, chavales. ¿eh? Va a ser esto épico. A ver, vamos a subir un poquito más. No mucho, no tanto. Se me va, ya no, ya no ha sido épico. La ballesta así de fuera me dio ahí. Venga, cogemos más. Este de vara de oro. Ahí. Esta, como una fluya Bueno, podemos pegar un flechacillo y. ¡Ga! ¡Buenos días! ¡Eh! Nivel 10. Ah, por eso nos viene muy bien. Para estas cositas. Y para la flecha incendiaria que, que nos pide, tío. Ese es un arma. Eh, no la veo flecha incendiaria no la veo flecha de acero pues no sé, bueno no la veo, tío a lo mejor no podemos hacerla aquí o no sé, no tengo ni idea eh pero debería de dejar, vamos bueno, ya lo veremos hace otro garrote creo reforzado con hierro bueno seguimos no sé se qué parece el juego eh dérmelo en comentarios si queréis que siga Hay una flechita de esta puntita de hierro el jabalí que no, no es lo que queremos aunque nos interesa cazar animales siempre es bueno chaval pero con el arquito pues como que no vale o sea que Pasando del cerdito nos va a mandar a Francia a buscar el marranito. Cuidado con los pinchos. ¡Ay! Antes lo digo, antes me pincho. Vale. Así le puedo dar ese. Que está más no vertido que no nos ha visto. Toma. flechazo, Daño por sigilo 2. Creo que no le he dado. Ahora sí Ahora no lo veo yo Eh, amigo No te esconda. No te escondas, hombre El Cadáver reanimado Vámonos Se no hace tarde Esto es un buen terreno, eh A mí me gusta este, este terreno porque Tiene maíz, tiene cositas Hace calor, pero no mucha. Esta es la pradera. Esta es lo más parecido que hay. El desierto, pero bueno. Qué mala suerte que nos encontramos. También podéis ir saltando, ¿eh? Como un gamo. Se gasta menos. Menos también. Estamos cerquita ya. Carbón. Aquí se ven muy bien los minerales y tal Los de ver, por fuera Cuidado Bueno, dura bastante la estamina, eh Cuidado que nos divisa Y se van a para nosotros Aquí lo malo es eso, los pinchos Ay, mira dónde está el edro, vale Aquí detrás de la roca Ojo, no tengo estamina Ojito Ah, el, el cerdito. Ah, estaba allí la piedra, no la veía. Bah, pasando al cerdito. Bah. Un arma, por favor, darme un arma. Dame un arma de, de fuego. Nada, tío. ¿Qué es? ¿Un lanzacohete? Madre mía, me da el lanzacohetes, chavales. Más traces y el esquema de rifle de francotirador. Que me lo leo, por supuesto. ¿Vale? Y más parte de la K. Bueno, nueva receta. Le dan pistola. ahí que viene. ahí que viene. Quitar. Quitar. Oh. Ahí, quitamos esto. Como veis, hay varias carreterillas Pero... Estas son las que tenemos que continuar A las nueve y media de la mañana, lo mismo continúo, ¿eh? Por la carretera Esta, ¿dónde nos lleva? Tío, es que necesito una ciudad Madre mía, chavales Bueno, vamos a ver si hacemos la base en Tiordas, Si no... No sé si aquí o qué, tío Aquí y luego volver para acá No lo sé Sí Vamos abriendo la carreterilla, aunque no hay mucho, pero ¡Ah! ¿Qué me ha dado el zombie? Me comió el, el oruguilla. Ahí el oruguilla. El leñazo me ha pegado. Toma. Amiga, ¿no quieres pelear? ¿A quién se le puede lanzar piedras? No le doy. Pues nada, pasando de lanza enumera. ¡Eh! Desafío, fiesta de ciervo Vale, hay que matar al ciervito Es una misión Vale Me ha pegado ahí un leñazo, que madre mía, me ha crujido Venga, vamos a volver aquí Nuestra zona Vale A ver Porque tenemos aquí un montón de cosas Y las tengo algunas cosas que soltar Venga, leemos, leemos la misión de del cervitos. Los penaditos, vale Desafío matar un par de ciervos Hay que hacerlo, pues, ahí tenemos misión Matar ciervos Pues nada Aquí un montón de materiales Pues bueno, ya vamos a ir cambiando, vale, botiquín como tenemos Se pone ahí Ahí, el vendaje ahí Aunque viene también el vendaje, pero yo siempre utilizo ya el botiquín Y esto hay que llevarlo para casa Yo no sé, a ver cómo lo hacemos, tío Lanza cohetes y todo Pero bueno Pues nada, volvamos para atrás y... A ver qué hacemos A correr Luego todo esto habría que mirarlo Ya que vamos de camino Vale, está la basurilla esta Y no me voy a dedicar las ruedas también Pero no me voy a parar, tío Se vende, se vende la ruedita y... Y viene muy bien. Quiero una moto ya. Vamos a vernos por aquí. Dame un casco minero, hombre. Ráyate. Uy. Bueno, pues me llevo el kit. Y este se puede quedar ahí. El, eh, el pedazo. Vale, y ahora lo tiro. Solta. Bueno, eh, no voy a ponerme de desmontar coches, no puedo. Vámonos, vámonos. En el cobertor, o 5 y, y tenemos que hacer la base antiorda. Vamos allí al lago, okay. o qué? lago por ahí, por el hotel, Yo que sé. ¡Bien! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Casco de minero! hoy okay, qué bien! ¡Casquito de minero! Vestimos Venga, estupendo Este no viene bien para pa bailarnos del calor Qué bien, tío A ver tenemos, tenemos luz Tenemos luz Apaga la luz Es un marranito Estamos ciervos, pero bueno A ver si le doy a este Me voy a dar la cabeza Me voy a dar la pierna Se me cae se me levanta... No, te levante, hombre. He pasado rozando la oreja, ¿eh? Me más tenso este el arco mejor. No, le he dado. Empieza a moverse y... ¿Qué es que lo malo de disparar en la cabeza, ¿vale? Aro leñazo. Ahí. Cuerpo podrido, dos flechitas. Marrano lo he perdido, pero bueno, necesitaríamos los... Así, hervito basura Dame la huevito pero no da huevito el cerdito ahí ya lo voy a perder vale la vegetación que le den no mejoremos la arquería y tal es muy difícil matarlos con el arco hemos marcado sí me marca la casa a ver, el mapa... Sí. No, ya que dirá en dirección para allá, ¿no? Que había por aquí un... Caminillo o algo, parecía. reterilla o algo. Pero vamos a... A atravesar por aquí. Pues nada. Hola amiga Hola está, está despistada, vale Está despistadilla ya Bueno, cartuchillos Nuestros primeros cartuchos creo Y ya vamos llenos A ver A ver Lo que podemos soltar Esto El algodón no engaña Carne podrida Podemos conseguir un montón El té me lo llevo Cuatro de arcilla Cuatro de arcilla, no Cuatro de papel Fuera Y cuatro Sándwiches de estos, fuera El tarrito, luego nos pide, ¿sabes? Digo, que tengo calor Ahora me da calor Ahora me da calor Pues me pongo el, el sombrero de vaquero ¿Vale? Ahí, más o menos y Cojo esto Mira que bien Ojo con eso eh. El coche está hecho polvo Así que vámonos Vamos para el hotel Para la casita Esto creo que ya lo lute ¿eh? Sí A ver, a ver Yo me situé Sí, sí vale, atravesamos por aquí mismo me da, cogemos un poquito más de este de, de vara de oro que nos puede venir muy bien ahí Mejor no, es que el agua, eh ¿Vale? una que se pueda pues hacemos este de vara de oro de este todo lo que podamos y el cambio de bioma ya otro hidro, madre mía cuidado no venga, bueno no me la mando lejos, otra vez Primo me llego, ¿eh? El tirón. Vamos a por ahí. Temprano. Todavía son las 12. Aprovechamos el tirón. Es lo malo de los aires. Lo que están todo el rato y echándotelo <ríe> todos los días. A las 12 de la mañana. Vamos a ver dónde cae. Uh, qué guapo ahí el... el laguito. Me gusta, me gusta. Amigo, cuidado, ¿eh? Cuidado. Ay, tío, ¿Por qué chilla tanto, tío? Sí que parece Madre mía, tío. ¡Ostras, qué guay! Una gafa de B2 Vale. Mejor que la tener? Vale. Venga, pues venga. Vámonos. Ya tendré que soltar más cosas o algo. Vamos a ver ahora... No tengo que tirar más cosas, ¿eh, chavales? Estos sitios me gustan a mí porque tienen agua. Tampoco tiene mucha madera. Eso sí. Madera poquita. Vale, no hay muchos árboles por esta zona. Pero mirad qué guapi. Aquí el laguito. Un arbolito. Se pueden plantar. Se pueden plantar los bolillos. ¿Vale? Pero bueno. Vamos por. El hydro. Hacemos una rana. ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! Pero muérete ¡Ya! ¡Dale que lo pille! Ay, que lo pille. Se me va, se me va, se me va aquí es muy difícil verlo Ya no ha visto Y ya no para, tío Ya no para y no lo veo El bicho ya que no lo veo ¡Ah! Por qué poco, tío Bueno, es igual Venga, vámonos No da igual, pero bueno Tengo el arco es muy difícil, tío aquí otro. No le da. Hay que darle de lleno a la cabeza. Si no. Viene un zombie. Me va a un cuello Encima sí, el. ¡Ciervo! Sí, no se está quieto. ¡Ay! ¡Qué va, tío! Muy difícil darle a los servitos. ¡Ay, ay, ay! Que me pincho. que volver a la casa y todo todavía y ni un pueblo, ¿eh? Yo cuando vi el hotel me entusiasmé pero luego vi que no a ver si no tengo que soltar aquí el luz ¿también? dos clavos me están siguiendo por ahí, tío detestado cuidado, ¿eh? cazado, ya me han cazado Mon... un... de eso vamos, vamos, eh. Esta misión la voy a tío Vale La veo ahí, en el coche Ya os digo Ay, míralo, por aquí viene Ahí, hemos fallado Joder, ¡Oh, eh! cómo estamos de fallones Este que es el tembleque, ¿vale? Este es muy difícil darle Y más si le apuntamos a la cabeza Ahí Ahora sí le hemos dado Ha muerto de una El oruguilla ya ¿Más misiones de estas? Ah, bueno, esta de, de hombre, mata a hombre La damos también, la leemos Vale Leemos una Me le matado un par de zombies Hombre, pues venga, ahí aceptamos Y aquí voy a meter a estos, estas, Cositas que no necesito Obligatoriamente Vale. Yo que hay el maíz, la comida me la quiero llevar. Que todo es prácticamente. Que no sirve, pero bueno. Vamos a ¿eh? ver. No sé, me puedo quitar el hacha de piedra. Vale, para tener otro hueco más. No, no por nada. Lanzacohete aquí, que no. Hay que tener mucho cuidado que morimos con lanzacohete, ¿eh? Hola Miguel, bienvenido un, Dos, tres, cuatro y cinco Cinco espacios, eh, en poca cosa Poca cosa, tío, que más tío, que más Comida para gatos Venga, ¿Eh, hombre, comida para gatos Y la de pasta, en la como Vale, para ir ganando aquí Un par de huecos más, que si no Tener, no las quiero para nada, me las puedo soltar Ay. Yo creo que ya tenemos eh, Para coger el El hidro Venga, vamos a ver. Okay. Nada, tío No me da ningún arma Quema de las botas De hierro Quema de perdigón, de escopeta propios perigones todo un rollo botiquín analgésico y parte de rifle francotirador bueno pues a volver a casa la receta desbloqueada... punta de bala eso no viene muy bien puntita y los cartuchos de bala vale hay que hacerlo en la forja bueno, pues vámonos ray 28 a ver lo que podemos soltar a ver lo que podemos coger y nos vamos para hacernos la base antiorda o el agua ahí en el hotel y medio de rollo no sé es que ya os digo este este terreno no hay que no hay ni casa ni nada sin explorar, mirad dónde estamos ya y no hemos encontrado ni una, ni una casa ni una, ni una ciudad No hay quien las vea Ven, a ver este Ahí leñazo ¡Hola, ballete! ¡Uma! La flechazo, la no hemos liquidado. Ven. La madre podrida. Vale. Este está hecho porbo. Este sí lo podemos lutar un poquito Ven, que no tiene nada Yo me podía haber dado una pistola o algo En vez de un lanzacohetes, tío lanzacolete, Un es un arma terrible La zona huero en el... nada Seguimos A ver si dan este Se oye la agüita por ahí Bueno, otro martillito. Nos viene bien para... Para, para hacernos la base verdad? nos viene muy bien. Vale, no estoy desmontando coches ni nada todavía, porque si no te llenas de luz. Eso es un... Eso ya sí que es de la marinera. Vale. No sé si es por la carretera. Que mejor, pero... Ah, estamos ahí ya prácticamente, ¿vale? Estamos aquí ya prácticamente Pues nada Vamos para casita Ok Aquí nuestro luz Ostras, Tampoco he cogido el luz de, del hotel, ¿eh? Todo esto Poca broma me va a faltar ya cosa Pero bueno, yo voy soltando por aquí lo que veamos La comida y eso Debería llevarlo para otro lado La verdad, al otro Y la medicina Al otro lado, creo Y arma Por aquí Aquí de reparación, muy bueno Ya está lleno, vale Me llevo comida y agua ¿Qué sería esto, más o menos Comida, agua y medicina, yo creo Vale Eso por aquí, más o menos Eh... Lo de las armas, creo que también por aquí de momento Y la lata caramelo Venga, vamos a ver en el otro Son las tres menos de allá, tío El agua, todo esto La cervecilla, la carne La yuca Bien, por si no... Ahí. Habríamos de comer ahora otro poco. para irnos hemos comido. A ver, las de da mucha sed, pero bueno. Yo me haría también unos té de vara de oro de esos, tíos, es que es mejor que el agua. Y a 15... Cogería... Solo mismo una hordilla o algo que está pasando por aquí... Espero que no me detesten Ya sí estoy detectado. Tiene pinta de que es una horda. Nada, la voy a ignorar, ¿vale? Una mini horda. La voy a ignorar de momento. Porque yo lo que quiero hacer son tres de bala de oro. Y para eso lo hemos recogido por el camino, ¿vale? 11 Por ricos. No tengo la herramienta. ¿Qué necesito? La olla. Pero no he metido todavía la olla aquí. Oh. Decía yo antes. Digo, me parece que falta una olla. <risa> Bien. Vale, nos ponemos por aquí Ahí. y ya solo nos faltaría la parrilla. La hacemos aquí, no sé cuánto me gasta, un minuto. Los combustible por minutos y el otro son tres minutos. Entonces necesita un poquito más madera. Los 35, los 50. Sí. Pues ya tiene de sobra. Vale, ahora la cogemos ¿Cómo va la cosilla por aquí? Mm, ahí Estoy gastando las latas, ¿vale? Para, para comer Incluso los sándwiches Esto, si os coméis una vitamina, Luego podéis tomaros el sándwich y no pasa nada Las latas de miso son muy ricas De momento esta de jamón Que da mucha sed Vale, comemos aquí. A rellenarnos a tope. Vale. Estamos llenos. Suelto la latilla. El agua también la tenía que haber soltado, pero bueno. Ahí. Cojo esto. Yo tampoco me voy a tirar aquí mucho tiempo aquí esperando la candela. Vale. Soltamos el agua. Vemos. Aquí nos da bien estar 0,2, muy poquito, pero. Muchísimo mejor que, que el agua. Esto va a fenómeno. Bien, ahí, mira. Ya tenemos el 105, ¿vale? Así que muy bien. Y me voy a ir con lo puesto, con lo que llevo. Creo que me voy a ir. No sé si ya. más No lo sé, no lo sé. Allí creo que había. En casa. Así que luego materiales de estos, pues por un tubo A ver, ¿qué hacemos? con no tanto materiales No sé lo que voy a necesitar y lo que no Está muy reforjado, que no tengo Pegamento Tenemos la cinta aislante también, que estaría muy bien Pero bueno Vale pero Bueno, como muramos Había muy buena, se acaba la serie Nos tenemos que ir ya, eh Que no llego, eh yo me llevo las tres de balas vale de oro y poco más. Si pues es que no.. Y nos vamos. A ver si llego a la otra casa, si no. Como no llegue para. Vamos a ver cómo lo hago. Creo que voy a incluso al, al otro aire que este que hay No sé. Es una locura, pero.. Venga, vámonos. Aquí. Vamos a intentar ir aquí a recuperar esto. A ver si tenemos suerte y nos da algún tipo de arma. ¿Vale? Debería llevarme las balas. No tengo. Tengo más que 20 balillas de estas ahí. Vale. Dinerillo a lo mejor. Debería llevármelo. Por si acaso. No sé. Y ya está. Si es que... Esto es para... Vale Tenemos aquí el luz Y otra cosa no podemos hacer Pero ver. Eh, vámonos Yo creo ya Antes de que se me haga más de noche ¡Cuidado! ¡Oh, tío! Vaya leñazos que me pego Últimamente <ríe> En la bajadita ¡Vale, bien ¡Ay! Te hubieran cogido el luz de Ahí, de, de los ¿Dónde está, tío? El. Allí, para el sur Tenemos que ir a ver si dejé algo por aquí importante, yo creo que sí. Pero no está el parking. Aquí. A ver qué dejamos. Pff. Hombre, hay cositas. Interesantes. Interesante, tío, yo que sé si es que ya os digo. La porción de cordero. Yo por si me da hambre pegamento Yo qué sé, tío La fibra militar Hay un montón de cosas, ¿eh? Yo no voy a... ¿Tengo marcado en el mapa todavía o qué? Sí Está marcado ahí En el mapa Pues nada Pues nos vamos Creción carretera y manta Para el sur El casco de minero Venga, hombre no quiero tampoco coger mucha basurilla, si no la llenamos otra vez pero bueno, no quiero coger mucha basura vámonos son las 6 de la tarde ¿eh? en 4 horas tenemos aquí ya tuerzo yo y cuidado con el bosque que me da mucho miedo el bosque el animalillo no quiero ni nombrarlo Un poco como el más de Harry Potter <risa> mejor no nombrarlo Ya vamos para la agüita, a ¿eh? ver Ya vamos para la agüita Venga, chavales La cerveza podía haber cogido también No sé si me la he llevado No Muy mal La cervecilla viene bien para pa la stamina vale el otro creo que también tengo. En la otra base. Y ahí el terreno. Cuidado, me tengo que parar aquí, si no, la liamos parda. Ahí. Recuperamos un poquito de esta mina y continuamos nuestro camino. ¿No ha matado un ciervo? Sí, hemos matado uno, ¿eh? Ojo con eso. <risa> ah, puede ser que se muriera desangrado. Muchas veces hay que seguirlo. Porque se muere más para adelante de sangra. Esto también me interesa Los crisantemos <risa> Para rojo Pero bueno Ya cogeremos alguno Por al menos eso espero Vale Mira. Hay que dejar el este pulsado A ver el tiempo que perdemos aquí Son las 7, tío, menos 10 Vale No sé yo Si no va a dar tiempo Yo lo voy a intentar, ¿vale? Coger el loot De ahí de del la hidro Que tiene que estar En el fondo del mar Nos lo recogemos Y nos vamos para la base Intentar hacer ahí la base antiorda. Que estamos ya día 5 Y no tengo nada construido Y puede estar muy bien Vamos, de hecho No es que esté muy bien Es que es imprescindible hacerla Así que o nos ponemos las pilas o nos comen los zombies. Estaba ahí explorando a ver si conseguía algún arma de fuego, pero me ha sido imposible conseguirla, salvo el lanzacohetas. Así que no sé. Lanzacohetas no muy recomendable para la horda. Menos sin un pasillo y sin un algo que pueda eso recuarecernos. Como nos dé un poquito la explosión, adiós, muy buena. No sería la primera vez. Además, hace unos agujeros en el suelo. No vea. La dinamita también se mina muy bien. ¿vale? Se pone la dinamita en el suelo, luego se le dispara a distancia y tal. Para minar. Pero entonces te pierdes la, la experiencia de minar. Pero bueno. Intentar llegar un poquito más, más lejos, ¿vale? menos si me da tiempo de llegar a base Vamos a ver las mina. Ok Estará muy lejos, tío Voy a esperar un poco Ni se ve, chavales ¡Ah! ¡Que se me apaga la linterna! ¿Y <ríe> vuelva a encender! Intentando recuperar aquí un poco de... la energía. 28 grados. Aquí no suele bajar bastante la temperatura en el agua. Corro un poco que ya tenemos este mina suficiente. Y ojo, eh, que no llegamos. Eh. Hay que marcar muy bien los tiempos en este juego. Pues. Te pilla la noche, pero vamos. Volado, volado. 7 y 23. Ya, tío. Yo. Venga, necesito llegar. Gracias por los likes, chavales. 42 y la 8 ya. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me no visteis, tío, por Dios. No aparece el, el airdrop. Bueno, al menos veo tierra. Ahora para que no sea un airdrop ni nada. Vamos allá. 17. Esta mina. Aquí un poquito más despacio. Para recuperarla. Un cofre que dejé yo ahí o algo No tengo ni idea Vamos Vamos Forre A ver Se está moviendo la X No sé, lo mismo es algo que deje ahí la casa A ver, a ver Estamos en lo alto, eh No veo nada que qué he marcado yo aquí? Ojo, no veo nada, tío El casco minero Casco minero casco minero vestir encender no veo vosotros veis alguna caja o algo yo no veo nada tío, no sé por qué estaba aquí marcado aquí debería de verse la caja oh, qué mal tío me ha perdido el, el marcador no, el marcador está ahí entonces no entiendo por qué no llego yo a la caja Apagado, encendido Pero no veo la caja Qué raro Muchas veces se ocultan, ¿eh? También os lo digo No sé ni cómo voy de oxígeno de Pues esta le voy a tener que dar por perdida Esto, o lo mismo la cogí ya Y se quedó ahí el marcador, no entiendo No entiendo, la verdad ¿Qué puede pasar porque no lo veo no lo veo debería de estar ahí como se haya metido debajo de tierra que muchas veces pasa ¿eh? O nada que le den tío <coughs> perdón que le den al hidro ese o lo que sea eso tenemos que ir para casa mirar mira aquí a ver si hay alguna forja que puede estar bien pero el, el de este yo lo voy a dar por... Vamos le a creer Al hidro Cerrar por hidro. Hay que volver a casa, eh. Punto de regreso. Rápido, que menos cuarto, eh. A ver. Bueno, está desbloqueado, pero me da igual un vistazo rápido vale creo que aquí estuvimos ya exactamente entonces no tenemos nada así que irnos es lo que queda ya está está todo registrado pues vámonos a casa vale más ah, bueno Son las 9 saltamos por aquí. Maldito por aquí. Me manda por si me da algún huevo o algo. Para a comer, pero no. No quiere darnos un huevito. Y recordad que cerca del agua tenemos también... ...muy importante la, la arcilla, ¿vale? Venga, las nueve y diez hay que correr estela, ¿eh? Este lo hemos recogido ya Porque pasamos por aquí Así que No me estoy parando Al zombie ni nada Así que vamos a ver nuestra antigua casa Nuestra antigua base Perdido de vista el zombie Podemos ir Vale Así nos llamamos la atención Medito por aquí Pero no me da lo que yo quiero Hombre Que sentemos Muy rico Venga, a las 9 y 28 Que estamos allí aquí en casita, ¿eh? Estamos aquí en casita Así que vamos a más maderita <ríe> Con nuestro hacha Que no a hace falta la madera Ahí Ahí ¡Árbol va! Otro por aquí A Cuidado Cuidado y aquí tenemos nuestra base, ¿vale? Esto que lo de aquí por fuera Por por si coñamos algo bah, materiales, tierra y tal Que no la quiero para nada Pues venga y tenemos que darle caña aquí a la... A ver, tenía yo un martillo, ¿no? Aquí, bien, me lo he traído. Se lo podía haber dejado allí, pero bueno. Vale. Para ahora esto, la esquina que no la hemos mejorado. Y el cofre ahí en el aire. Caiga pues, el cofre, vale. Vale Ahí Son las 10 ya Que vienen qué vienen Corre Súbete bandolero Súbete para arriba Bueno, estamos aquí, ¿vale? Chavales Voy a poner la otra antorchilla por aquí, tío No sé ¿Qué os parece? Es que no sé si se me va a caer si la voy a romper. Me pone... poner. Ahí tenemos la de esta. Aquí mismo. Yo creo, ¿eh? No sé si ponerla por aquí mismo. Ahí. acá el hombre un poquito. Y ya, pues sería, esta noche sería ya día 6, pues sí, podríamos ir preparando la, la base en tierra. Vale, que la quiero hacer por aquí. Ahí arriba. Vamos a hacer la, la base en tierra. Y la nieve la hemos explorado muy poco, a ver, poco nada. Bueno tenemos mucho agua y entonces es lo que nos viene muy mal y muy pocas ciudades, a lo mejor por la nieve y algunas pero no hemos podido explorar lo suficiente bueno, vamos para abajo a nuestra casita ok aquí la antorchilla que me dejé Nuestro sacos, llevo pues no han crecido, eh la no, no han crecido las o setas está... claro no han crecido nada. Bueno, a ver qué, qué podemos hacernos aquí. Poca cosa, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Ok. Pala, otro martillo de oreja. Bueno, vamos a soltar cosillas. Pues bueno, tenemos fibra, ¿eh? No sé si la solté en el otro lado, ¿viste con ella? Y a ver si me puedo hacer algún, algún té rojo. Tenemos poco agua por aquí, pero bueno. Voy a las balas, que no las quiero para nada. Un poquito más de dinerito hemos conseguido. Mira, cinta de embalado muy rica. La poción de cordero, no sé si comérmela ya o qué. Poco, poca comida aquí, ¿eh? Como pues no bueno, me había traído esta poción de cordero y no tenemos ni vitaminas para comernos los sándwiches pegamento batón, el plomo este me lo guardo este me lo guardo te... nos puede venir muy bien para hacernos cajitas y tal para nuestra nuestra base nuestra base definitiva me refiero Venga, vamos a ver si podemos hacer alguna algún té rojo esto si lo sé me traigo hasta algún matraz y todo para ponérselo aquí pero bueno vale aquí bueno, hacemos tres Mira a ver si tenemos carne o algo porque si no la llevamos clara eh no, carne no tengo Carne podrida Y No tengo carne cocinada ni nada Me la comí toda Bueno, tenemos algo de dinerito Podemos comprar algo de comida No es lo suyo, pero es que otra cosa no tenemos La inglesa de momento no me hace falta Desde luego No voy a desmontar nada <coughs> Y ya mismo nos estamos muriendo de hambre Pero bueno ya el sombrero de vaquero ¿De qué era, tío? ¿Era de tela? ¿O qué pasa? De cuero Bueno, soltamos aquí De momento El pincho La flecha El cohete también lo voy a soltar De momento No lo queremos Y el lanzacohete Vale Voy a coger más madera. Ok. Bueno, al menos tengo un poquito de agüita por aquí, ¿vale? Agua sí tenemos, lo que no tenemos es comida. Esto habría que dárselo, digo los antibiótico. Esto lo que cura son las infecciones y la disentería. Vale. A una mala me como... Como un sándwich. Y si me intoxico o algo, pues... Me tomo... ¿Antibiótico? ¿Otra cosa? <ríe> no lo vemos claro. Ok. No tenemos mucho que ¿eh? hacer, Vale, se nos ha gastado ya el combustible. Cogemos el té. Necesito algo más, por si acaso. Para la siguiente. Para el minutillo, tres, más o menos, ¿vale? Ahí. No hay que desaprovechar la madera, que luego pasa lo que pasa. ¿Este qué le pasa? Lo he visto yo ahí un poquito raro. Las setas, como veis, no crecen. Como no hagamos la alzada de piedra. Podría irme allí a, a la isla, no sé. Ah, me pide ir Ve. A ver. Y si me llevo la antocha esta, a ver si crecen. Las <risa> la setillas. Que aquí no crecen en la hierba esta, creo Vamos a ver Por aquí Tú No tengo piedra ni nada ¿Dónde he la piedra? Lo mejor me la doy en la otra base Madre mía No tengo, no tengo piedra sorte la piedra y la, la fibra a lo mejor O la hemos gastado bueno, si sí deberíamos hacer más flecha Dejamos la pala. Me da igual, me puedo hacer otra o lo que sea Una de piedra Vamos a hacer otra Que no tengo ni, ni el hacha de piedra, ¿eh? la he despedazado Ojo, ni tengo piedra Pues me llevo el La pala de piedra, pues Hasta que consiga piedra Me tomo el agua hervida o algo, ¿no? De momento vamos bien, yo que sé Me la veo, venga la Resistencia y hidratación la otra lata, la suerte por aquí: 75 de comida y 100 de agua. Pronto estaremos ya pasando hambre. Ahí dejo la de esta, la setilla. Ahora sí podíamos cavar, la verdad. Tengo. Lo que no tengo es la pala de piedra. No sé, es que meterme ahí en el agujero no me. No me llama mucho la atención, ¿vale? Tampoco debería de jugármela. En ir para allá para el agua, pero. Como un poquito de piedra. Me voy para el agua, no creo que me cojan los zombies. Eh, la vista creo que no la voy a utilizar, la antorcha. Vale, me tiro por aquí mismo que cae en el cofre y necesito algo de piedra piedra y algo de fibra va bien también la pala para picar no va mal venga <coughs> perdón y hago aquí machilla que no tenemos fábrica vale Me he llevado así. Ah, Esta de aquí, la no antorcha. La pondré aquí de momento. Quitamos un poquito más. Muy buena, Salvador Fernández Lima. Bienvenido. <ríe> ¿Eh, ¿Te gusta el 7 Days Today o qué? Elemento de construcción al 19. Así lo subimos al 20. Bien. Subido de nivel 11. Y tenemos 15 puntitos para gastar. Bien, muy bien. No es que necesite mucha piedra, pero bueno. Yo creo que vamos a necesitar más Madera, más fibra, creo No lo sé Ahora veremos Genial, tío Yo aquí estoy pasando a las canutas Porque no encuentro casa no encuentro pueblo Pero bueno Y voy a ver si preparo La antiorda ya sea una antiorda nueva La que hace ahí en el agua Vamos, nueva Aquí en, en PlayStation no hay mucho que elegir. No quiero ningún zombie, ¿eh? No quiero ningún zombie. Ahí está la isla. Pronto me he tirado yo el agua. También tenemos que pillar... ¿Oye? Tenemos que pillar silla también. Cuando podamos. Cuidado, ¿eh? Tomando bueno, aquí damos un poquito... Nuestro casco minero. Qué suerte hemos tenido, chavales. Cómo lo he buscado, ¿eh? Suerte y buscarlo también. Dos huevitos, bien. Venga, vamos para la islita. ¿Cuál era? Aquella. ¿Llevamos madera? Sí, ¿no? Si no, pues ahora voy a por más. Sí, sí. Me ha salido un mapa muy malo, como siempre. Con mucha agua y... no. No he encontrado ninguna ciudad, solo un hotel, un sandwich food y un taller. Eso sí lo único que he encontrado. Carretera, tendría que explorar unas carreteras por ahí, por la nieve, se puede ir también explorando, pero cualquiera se mete en la nieve. Mira, ya, en el agua nada más, el frío que estoy pasando, no me tengo que hacer aquí ahora una fogata o algo. <risa> aquí va a ser donde... Me quiero construir la... ¿Qué es una bolsa, tío? Bolsa deportiva, erosionada. ¡Dame una pistola! Uy! Parte de revolver. Maldita sea. Bueno. Pues mi idea es aquí, ¿vale? Hacernos aquí una... Una base de aquí, una hordita. Antihorda está muy plano pero bueno yo lo intento cogemos la piedrita que no nos estorbe como bueno, tenemos nuestro casco minero ya esto es fabuloso ¿eh? tener el casco de minero y la llave ingresa no tengo pico pero tengo el hacha de piedra que nos va dando el uso en estos primeros niveles ojo me podría haber traído cerveza tío pero bueno, Venga, tenemos que ir poniendo ahora aquí. Yo creo que vendrán por aquí. Lo más cerca es que vengan de allí, de, de esta zona, los zombies. Vale. Yo creo que vendrán por aquí. Así que a ver cómo lo hacemos. Tenemos que hacer ahí un, una subida para que no nos pillen. Y a poner muchos pinchos. Aquí en esta alfa es. es lo que te salva, los pinchos. Y. Pues sin arma de fuego. Las vamos a pasar canutilla. Pues nada. Venga, chavales. Animarse a hacer vuestras. Vuestras casitas y vuestra base antiorda. Me vais diciendo cómo va quedando. Ok. Con la piedra. Se nos da un poquito de madera. Un momentín, chavales. Un momentín. Vale. Estamos por aquí. Disculpa. Y mi idea es hacer aquí una base antiorda A ver cómo lo hacemos, se lo largo, encuadrado. A ver cómo lo... normalmente la suelo hacer encuadrado, pero para que no se caiga la estructura y tal. Pero bueno. A ver cómo nos sale. Vale. Vamos a limpiarlo por aquí un poquito. Llama de limpieza Vale, incluso tenemos que hacer Que cavar y todo Vale, me hago otro chita de piedra de momento Vale Para tirar esta más que nada Ahí Aquí eh, Podríamos hacer otra pala Y romper esa que llevo Ok Eso por ahí Trago un poquito más de nivel perfecto rompo esa, cojo esta y ahora un poquito de arco de madera y bueno, el garrote me da igual mira, 10 niveles más eso no viene muy bien ¿eh? tenemos la ballesta que a ver si consigo el hierro forjado que necesitamos, 10 de hierro forjado los demás lo tengo ya todo. ¿Vale? El día de hierro forjado y tendríamos la ballesta. Sería nuestro próximo objetivo. Estaría bien hacerse la forja. Pero claro. Bueno, pues creo que nos va a tocar cavar, ¿eh? Creo que nos va a tocar cavar. Para... Para meter los pinches. Y... A ver, cómo hacemos las dimensiones Esta A ver, porque encima se queda Ahí un poquillo, ¿vale? No se queda como yo lo quiero dejar A ver Vamos a ver pues Tengo que estudiarla de otra manera, entonces Vamos a ver, vamos a ver Con la construcción, ya os digo No sé Sería una primera columna Pero hasta aquí, tío Fuera Y ahora pues habría que ir contando Dos Ahí me hace el Tres Cuatro Cinco Vale Vamos a ir probando por aquí Creo que no hace falta. Ahí veremos Aquí seguramente habrá que acabar, ¿vale? Vamos bueno. Hay que hacerla bastante grande. Lo que pasa es que hay que hacerle columnitas, si no se nos cae el chaval. sin embargo Chiringuito. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí vendría una columna. Yo creo, ¿eh? Aquí. 4 y 5 Yo creo que ahí vendría otra columnita Para que no se nos caiga el chiringuito Ya os digo Hace ya mucho tiempo que no construyo Aquí en Seven days to Day. Y la voy a hacer así como doble Ahora sería aquí 1, 2, 3 4 y 5 Creo Vale, a ver qué cuente A ver cómo se queda eso Muy mal creo a ver, que se me quede esto aquí más, más mejor. Contando la columna. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 6. Veamos si nos cae. 1, 2, 3, 4 y 5. No sé. A ver. 4, 1, 2, 3 y 4. Yo creo que está bien, ¿eh? Dos, 3, 4. Luego en el medio de la columna. Un, dos, 3, 4. Yo creo que está bien. Vale. Aquí. Más o menos. Aquí iría otro. Vale. Ya lo subiremos. Esto hay que ahora que, que acabar. Aquí, te la, aquí tenemos trabajillo, pero vamos. Aquí tenemos tareilla, ¿vale? Pero eso creo que va a ser ya en el siguiente vídeo La construcción de la base de Antigorda, Aquí en, en, la, en la playita, ¿vale? Más o menos tenemos esto un poco... <ríe> Ahora tengo que poner ese lado Igual aquí en estos lados, ¿vale? Así que a ver cómo me sale Pero ya os digo, eso ya será en el, en el siguiente vídeo A ver qué tal y nos falta aquí un montón de cosas Como veis, tengo que hacer ahí más Más estructura ¿Vale? Y más pincho que tendremos que hacer Un montón Que eso habría que ir haciéndolo ya Todas esas cosillas Incluso las doquines Podría meter algunos A ver Y luego hacer adoquines, A ver cómo lo hacemos de madera, digo para la ola que viene muy bien. Cuánta, hago otra 100. Pobre, fábrica vale dos minutillos y no va haciendo ahí de eso. Y luego para la herramienta y trampa, pues lo mismo. Este viene muy bien, pero son muy caros. Te pide 100 de madera, entonces, esto te pide 20 y son los que más o menos suelo trabajar yo, con esto, vale, ahora que hacer unos pocos también, ahí, otros 100, de momento, no, 73, vamos a necesitar mucha más madera, vale, mucha más madera, tenemos que ir allí y coger más madera, para rellenar todo esto luego, aunque estos cubos los puedo coger, pero. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir, ¿vale? Chicos y chicas, hemos sobrevivido aquí día 6. Recordad que es muerte permanente. Si, si me matan, adiós, muy buena. Así que. Bueno, de momento no está yendo bien. Venga, un saludito para todos. Cuidarse mucho. Decidme qué os parece la serie. Si queréis que continúe. O si queréis que iniciemos un nuevo mapa o que. Más difícil, si queréis que me maten Comentarme, comentarme Hármelo ahí en comentarios Venga, un saludito para todos Peñita, cuidarse mucho Chao, chao